en este video tutorial les presentamos el editor de texto del aula virtual el editor se encuentra dentro de las herramientas y recursos del aula tiene la misma funcionalidad que un procesador de texto como Word, OpenOffice Writer, Google Doc por lo que la finalidad de este video es describir las principales opciones de la barra herramienta del editor del aula virtual con el editor podremos insertar una imagen escribir texto con formato vincular un texto, insertar un vídeo, serían algunas de las opciones. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a crear una etiqueta, activamos la edición y en añadir una actividad o recurso, seleccionamos en el listado de recursos etiquetas. Este sería el editor que van a encontrar en todas las actividades y recursos del aula. Este editor eh, se denomina el editor ATO. Esta sería alguna de las herramientas que aparecen que se visualizan pero al desplegar a través de este icono podemos ver una segunda línea de herramientas como les comentaba vamos a poder escribir texto y darle formato podemos establecer los títulos, la negrita, la cursiva resaltar un texto o darle color a la fuente subrayar tachar los índices la alineación del texto igual que las viñetas otra de las opciones que nos posibilita este editor sería insertar un enlace, una imagen, nos permite también grabar audio y vídeos muy cortos, no más de uno o dos minutos, insertar co eh, contenido H5P, también están aquí el icono para insertar tabla, insertar ecuaciones y el código HTML o código fuente. Como les comentaba, es alguna de las opciones de este editorato que viene por defecto, pero también en el aula virtual podríamos encontrar otros editores. Si cancelamos y accedemos a la parte superior donde está nuestro nombre y apellido, a la pestaña, accedemos a Preferencias y en Preferencias vamos a seleccionar Configuración del editor. Como les mencionaba, por defecto tenemos lo que es el editorato pero también está el editor Tiny o el de área de texto plano, sin formato si ustedes quisieran eh, cambiar de, de formato o de editor seleccionan el editor y guardan cambios a partir de ese momento a empezarían a trabajar con ese editor y es un cambio para su usuario no afecta al alumnado ni a otros compañeros o compañeras de la asignatura entonces guardamos cambios volvemos a la página principal y accedemos a la asignatura o al curso y si ahora activamos edición y vamos a crear una etiqueta nos va a aparecer el nuevo editor que hemos seleccionado el Tiny etiqueta como ven este editor pues tiene más herramientas sobre todo de formato pero son muy similares a las que normalmente estamos acostumbrados a, a trabajar con ellas ¿no? en la negrita, la cursiva, las viñetas tienen aquí insertar imagen eh, subrayado, tachado, las alineaciones el color de la fuente, del texto pueden seleccionar, en este caso, en este editor nos permite seleccionar diferentes tipos de fuente el tamaño para insertar el código html cuando queremos insertar por ejemplo un vídeo de youtube otra de las opciones a destacar es el icono que aparece aquí para poder ampliar el editor y, y trabajar en ventana completa. Pues estas serían algunas de las opciones, como les comentaba, para poder trabajar con el editor.